Era una tarde fría de primavera, el verano llegaba con retraso. Un pequeño duende juguetón decidió salir a jugar al jardín frontal del lugar donde se encontraba. Intentaba salir de la jaula de la soledad, ver el mundo desde la ventana de su cuarto e imaginar los secretos maravillosos que podrían existir a través de sus muros. Esa tarde decidió que había llegado el momento. Tomó un pequeño bolso donde guardó unos polvos mágicos que ayudaban a la imaginación. La ventana, e instantáneamente sintió la brisa del viento recorrer sus mejillas. No dudó un instante y se sumergió a través de los pastizales y los arboledas de este gran jardín. Pequeñas gotas caían de las nubes que parecían flotar. Al sentir la primera gota, el pequeño duendecillo imaginó que se sentiría entrar en una de ellas y volar, volarse un rumbo en el viento como si fuera una burbuja mágica. ...y ver uno a uno los colores del atardecer... ...y navegar profundo y sumergirse en los colores del arco iris. Un pequeño colibrí se acercó curioso... ...al ver al pequeño duendecillo sonriente... ...le preguntó qué era lo que llevaba en esa pequeña bolsa. El duende le respondió... ...polvos mágicos de la imaginación para la felicidad. El duendecillo esparció un poco del polvo por el aire... ...mágicamente atravesado. en el cielo y veían las ciudades como pequeñas hormigas trabajadoras. El colibrí señaló un corazón que flotaba por el cielo. Cuando llegaron a él, un guardián les preguntó la palabra secreta para acceder. El colibrí respondió, Amor. En ese momento, el corazón resplandeció tanto hasta convertirse en dos pequeños corazones, rojos y brillantes. Cada corazón se instaló en el pecho de cada uno. El pequeño duende sintió algo nuevo, aunque era un poco pesado. El colibrí agitó sus dos alas y voló dando un giro de 360 grados. El guardián les dijo, ahora tienen un corazón nuevo, cuídanlo más ahora. De esta manera podrán sentir cada una de las cosas, inclusive el dolor. Pero no se preocupen, este corazón es el secreto para poder sentirse vivos porque cada hombre conoce su corazón o no. El cielo súbitamente oscureció y el pequeño dendecillo y el colibrí bajaron al jardín. Se acostaron mirando el cielo, contentos con lo que había pasado. Acostados en aquel cielo estrellado, vieron la constelación de Virgo y una estrella fugaz que pasaba. El pequeño guardián se despidió de ellos y se sumergió a través de las estrellas. Una linda brujita que estaba observándolos Encendió una lamparilla de arcilla que llevaba consigo Comenzó a cantar una melodía de medianoche El doncillo y el colibrí la invitaron a que juntos observaran el cielo Y de pronto, en la constelación de Virgo Una estrella comenzó a moverse Conmovida por el canto de la brujita La estrella atravesó el universo y llegó hasta el jardín Resplandeciente, danzó al ritmo de la melodía brillante y juguetona una luciérnaga, que pasaba por ahí, le dijo a la brujita que esa estrella era su guía, conmovida por su canto. Nunca dejes de cantar, eso te dará libertad. Desde la constelación de Virgo, esta estrella fue mandada y nunca te abandonará. Se encontraron cuando en sus vidas todo parecía tristeza y soledad. Ahora, desde aquella noche, esos amiguitos se juntan todas las noches a mirar las estrellas para admirar la constelación de Virgo y juntos cantar porque los ha unido el amor y la amistad.